Un saludo chicos, nos encontramos hoy preparados para presenciar una clase de periodismo transmedia. He decidido seguir utilizando la aplicación NIRPOD porque me parece, como les mencioné en la clase pasada, que permite agregar una experiencia interesante y transmedia, le agrega algo de transmedialidad a la clase, que creo que es una buena forma de irnos acercando a los diferentes conceptos que vamos a trabajar a lo largo del semestre. En la clase de hoy vamos a hablar precisamente de lo que es el periodismo con dispositivos móviles. Esta es una temática que originalmente estaba programada para trabajar a comienzos del tercer corte, pero creo que es importante que comprendamos el alcance de los móviles, la utilidad que pueden tener y la forma en la que nos pueden ayudar a realizar nuestras labores a la hora de enfrentarnos a nuestro proyecto final también es importante que conozcamos la utilidad que tiene en el panorama general eh, lo que es el compendio de herramientas móviles que se necesitan para hacer periodismo. Adicionalmente, eh, vamos a tocar algunos temas que, que, tocan, que se tocan tangencialmente con el periodismo móvil. Como lo son el periodismo ciudadano, como lo es también el el uso de recursos digitales para, crear, para hacer periodismo, como lo es también las fuentes activas. Son temas interesantes que se tocan dentro del periodismo móvil. Vamos a hacer algunas actividades en clase, así que tengan preparados sus recursos electrónicos, portátiles y celulares para participar en la clase.